Unidas Podemos Coim ha organizado un encuentro con otros colectivos... ...vinculados con el sector agrario y productivo... ...para abordar las necesidades que planteen los productores locales... ...de un sector tan tradicional como el de la elaboración de pan... ...desde la formación se ha recordado que hace más de un año... ...se aprobó por unanimidad del Pleno Municipal... ...una moción relativa al pan y la harina de Coim... ...y al trigo de la Jara... ...y se pedirá información en la sesión plenaria de mañana... ...de las medidas que se van a tomar... ...para dar recorrido a esta propuesta. Lo cierto es que no debería ser demasiado difícil... Pues...